Otra magnitud que vamos a utilizar en el movimiento circular uniforme es la frecuencia. La frecuencia se define como cuántas vueltas da nuestro móvil en un segundo. Se suele designar por la letra minúscula f, aunque en algunos textos eh, se utiliza la letra griega nu. Y lo podemos, su fórmula se podría escribir como número de vueltas dividido por un segundo. La frecuencia f se mide en segundos a la menos uno la inversa del segundo. Y eh, los segundos a la menos uno pues también se llaman hercios. ¿vale? Se representan con hz, h mayúscula z, y el término castellanizado, pues sería hercios, tal como aparece ahí. Decimos que un móvil da f, -f vueltas en un segundo. En el movimiento circular uniforme que hemos cogido como ejemplo, vamos a relacionar eh, el ángulo recorrido con la, con la frecuencia. Bien, pues cogemos intervalos de un segundo, ya que la frecuencia eh, lo que estamos midiendo es cuántas vueltas da nuestro móvil en un segundo. Bueno, pues en el, en el instante de tiempo t igual a cero, eh, nuestro móvil está eh, o ha recorrido un ángulo de 0 grados, en el instante de tiempo t igual a un segundo ha recorrido 153 grados y en el instante de tiempo t igual a 2 segundos pues ha llegado hasta los 306 grados ¿vale? intervalos iguales de tiempo pues se recorren intervalos iguales de ángulo bien pues tenemos aquí la representación de estas tres posiciones en realidad solo necesitamos dos pero vamos a aprovechar este ejemplo para eh, pues eh, practicar con el concepto de incremento de incremento de tiempo incremento de ángulo que lo representamos con la letra delta de la variable que vayamos a utilizar. Bien, pues vamos a escribir los datos que tenemos a partir del, de los gráficos, pues en el instante t igual a 0 segundos, pues se ha recorrido un ángulo phi que son 0 grados. Bueno, no hemos presentado todavía esta letra, es la letra phi griega y que se suele utilizar para representar ángulos. A veces también se utiliza la letra eh, teta y pues alfa, beta y gamma que seguramente las habréis visto en matemáticas. Bien, en el siguiente instante de tiempo entre igual a un segundo porque estoy utilizando de un segundo en un segundo que es como se mide la frecuencia pues el ángulo que se ha recorrido en nuestro móvil ha llegado hasta 153 grados en el instante t igual a 2 segundos para que haya una diferencia de un segundo entre uno y otro el ángulo phi, pues es 306 grados vale la diferencia que hay entre cada instante de tiempo perdón esto es un 3 pues son 153 grados vale en cada segundo se recorren 153 grados bien pues podría coger el intervalo entre 0 y 1 para hacer el estudio pero voy a coger este intervalo para practicar como he dicho antes con el concepto de eh, incremento de ¿vale? delta de pues ver un poco lo que es bueno pues el intervalo de tiempo que estoy utilizando el incremento de tiempo pues lo defino como delta de t y es el tiempo final menos el tiempo inicial vale el tiempo final en este caso son dos segundos y el tiempo inicial en este caso es un segundo que es donde he empezado a estudiar el movimiento. Así que el intervalo de tiempo que estoy estudiando, que es de un segundo, pues va a ser un segundo. Vamos a ver qué pasa con el ángulo. La variación del ángulo, o el incremento del ángulo, pues es ángulo final menos ángulo inicial, ¿vale? Para este intervalo de tiempo que es el que estoy estudiando, el ángulo final pues es 306 grados y el ángulo inicial es 153 grados. ¿Vale? La diferencia entre uno y otro pues son 153 grados, como ya sabía, porque en cada segundo es el ángulo que se recorre, pero de esta forma pues eh, practicamos con eh, el concepto de incremento de o variación de cierta magnitud física. Y así utilizamos esto. Muy bien. Así que podemos escribir ahora que en un segundo el móvil abarca o el móvil recorre 153 grados. En un segundo el móvil abarca o recorre o barre, muchas veces se habla de barrer, el ángulo barrido, 153 grados para este movimiento en particular. Bueno, pues ya eh, queda claro que tiene que haber cierta relación entre el ángulo que se recorre y la frecuencia. ¿vale? La frecuencia, recordemos que es número de vueltas eh, que se dan en un segundo. Bien, ¿qué relación tenemos? Pues la relación que tenemos eh, y que conocemos pues es que una vuelta son 360 grados. Una vuelta corresponde a 360 grados. ¿vale? Si esta es la circunferencia, pues sabemos que una vuelta completa son 360 grados. Muy bien, así que estos 153 grados, la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿a cuántas vueltas corresponde? Y de esta forma podremos calcular la frecuencia. Como en un segundo se recorren 153 grados, si calculo a cuántas vueltas corresponden esos grados, ese ángulo abarcado, ese ángulo barrido, pues conoceré la frecuencia del movimiento. Así que esta es la pregunta clave para calcular la frecuencia si sabemos cuál es el ángulo barrido. Bueno, pues podemos calcularlo con una sencilla proporción. Si una vuelta son... 360 grados, entonces f vueltas, en vez de poner x voy a poner f, ya que estoy calculando la frecuencia, pues van a ser 153 grados. ¿vale? Así que si calculo la f, pues va a ser 153 grados por una vuelta, dividido por 360. 60 grados, los grados se van con los grados. Así que lo que me va a quedar son vueltas y estos son 153 partido por 360 que son 0,425 vueltas, muy bien. Pues ya tengo todo lo que necesito. Sé que en un segundo se recorren o se abarcan 153 grados y esos 153 grados equivalen a 0,425 vueltas. Así que la frecuencia será 0,425 segundos a la menos 1 o hercios, que es lo mismo. ¿vale? La frecuencia son 0,425 hercios para este movimiento en particular. Ya he encontrado una relación entre el ángulo barrido y la frecuencia.